Bueno, los saludo con mucho gusto. Soy David Peña y hoy tengo el agrado de entrevistar a mi hijo, a David Peña Hijo, el Toto, todo el mundo lo conoce como el Toto, porque quiero hacer posible que para ustedes llegue la percepción que mi hijo tiene de su universo, de su día a día, de lo que al Toto le ha tocado vivir en... 30 años y de cómo el ejercicio a favor de lo mejor es una constante en la práctica de mi muchacho. Toto, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Pa. Hace muchos años, cuando a tu hermana le dieron el diagnóstico en el Instituto Nacional de Pediatría, tú eres un bebé uh -huh. y me acuerdo perfectamente que el doctor Reinés y el doctor Luis Carvajal me dijeron, creemos que también está enfermo, creemos que también tiene eh, la enfermedad de Oche y habrá que esperar para confirmar esta, este diagnóstico, esta idea que tenemos, porque es muy posible que también sea un enfermo disosomal. Lo que resultó absolutamente eh, confirmado al poco tiempo. Platícame a partir de que tú tienes conocimiento de causa. ¿Cómo has experimentado la vida en torno de lo que tú padeces y cómo lo has sido trascendiendo? Por favor. ¿Cómo he vivido mi enfermedad a través de los años? Pues ha sido muy difícil, la verdad. Yo siempre he sido muy resiliente, creo, creo, creo que siempre he sido muy resiliente, pero por supuesto que sí me ha afectado. Actualmente me he dado cuenta cuando voy a terapia, que tengo muy interiorizado todo ese tema y que sí me costó el haber visto a mi hermana tan enferma, el verla casi morir y pensar que yo iba a morir eh, cuando era un, un niño de unos cinco o seis años, el ver a mis compañeros normales y yo no ser normal porque yo tenía un abdomen de con un vaso y con un hígado cinco veces su tamaño, eh, ser un niño con un retraso en el crecimiento también me parecía muy extraño, pero siempre estuvieron ustedes, mi mamá, que siempre buscó todas las terapias habidas y por haber, tú que comenzaste a buscar y a hacer, desarrollar todo el tema de la asociación para que nos atendieran. Yo pensé, varios, en varios momentos pensé que íbamos a morir, pero dije, bueno, pues ni modo, no hay mucho más que hacer, lo que se puede hacer se está haciendo y lo que no se puede hacer, pues, ya no es culpa de nosotros. ¿Cómo lo viví? Difícil. Realmente muy difícil. Tú eres uno de los derechohabientes que tiene desde hace un largo tiempo una terapia que ha cambiado tu vida, literalmente. A partir de que tú pudiste acceder a tu tratamiento, las cosas sé que cambiaron. ¿Cómo cambiaron para ti? Porque mi percepción es una. Y lo importante es la tuya. ¿Cómo cambiaron para ti las cosas cuando empezaste a recibir tu tratamiento? Cambiaron totalmente porque sabíamos que con el tratamiento podíamos vivir solamente desde ahí. Sin el tratamiento, nuestra expectativa de vida era muy, muy, muy corta y ya estábamos llegando al límite, principalmente, Paulina. Y con el tratamiento, afortunadamente teníamos una calidad de vida mucho mejor, teníamos que esperar y valorar para ver los daños internos que pudiéramos tener. Mi hermana desafortunadamente sí tuvo varios daños, entre ellos también que la operaron, eh, descalcificación de huesos. A mí afortunadamente no me pasó eso, pero teníamos que esperar. Poco a poco pasaron los años y comenzamos a ver cambios muy drásticos en cuanto al crecimiento en cuanto al desarrollo físico, en cuanto a ver cómo el vaso y el hígado comenzaban a degradar esas, esos lípidos, esas grasas que no habían logrado hacerlo durante 7 u 11 años, en, en los dos casos, fue un cambio totalmente radical, difícil porque era ir al hospital cada 15 días, doloroso porque nos tomaban muchas pruebas, porque nos picaban tres o cuatro veces cada vez que íbamos, pero, como, como te dije hace rato, era lo que se tenía que hacer y afortunadamente ahora ya después de, de tantos años, pues ya estamos muy acostumbrados. Ayer justamente alguien me, me preguntaba, ¿y no te duele? ¿Ya, ya, ¿Ya no te molesta que te piquen? no ya, Afortunadamente ya es un proceso que, que, que lo tengo muy desarrollado. Cada 15 días tengo que levantarme, tengo que ir al hospital, hacer todo el proceso, eh, ver a mis doctores, ver a mis enfermeras pedir mis recetas, bajar, chutarme en las filas enormes de, de, del hospital, subir, esperar, que me piquen y afortunadamente sentirme mucho mejor. Y eso es lo que tengo que hacer. Tienes una historia de vida por lo más interesante sí. y hay un punto en el que yo quisiera preguntarte, eh, ¿te hacían bullying tus compañeros por tu apariencia física? Sí, sí, muchas veces, pero afortunadamente siempre tuvimos muchos ángeles que nos cuidaban, muchos muy buenos amigos, sí, como, así como hay malos amigos o malos compañeros, siempre eran, en, me parece que al menos en mi caso, siempre tenía muchos mejores, buenos amigos que me defendían, que se ponían este, de mi lado y que les explicaban, oye, pues nada más está enfermo y afortunadamente pues, siempre pues siempre tuvimos angelitos bonitos. Hijo, eh, hay una historia que yo comparto de manera regular en la que señalo que uno de los días más eh, emotivos para mí, emocionantes, fue el día que en un parque de juegos, eh, de estos que hay en los jardines para niños, tú pudiste pasar por primera vez el pasamanos de forma completa, porque lo habías intentado muchas veces y siempre te caías al tercer peldaño eh, Me acuerdo que me llamaste y me dijiste, mira papá, ya tenías tu medicación, ya te la daban, tu tratamiento. Y me dijiste, mira papá, ven. Y entonces tenía siete años y avanzaste por todo el pasamano. Eso es un recuerdo para mí inolvidable porque me, me puse a llorar del gusto. ¿Ese día para ti representó un parteaguas? Es decir, así como para mí representó un parteaguas, ¿para ti representó, ahora ya puedo hacer cosas que no hacía antes? Sí, pero un poco el contexto de la historia eh, es que yo era éramos por, por la enfermedad muy, muy delgados, pero con un abdomen muy abultado y con eh, varios kilos extras que no podíamos aguantar en nuestros en nuestro, con nuestros brazos yo lo estuve practicando practicando practicando y también a mí los doctores me decían que no podía hacer ninguna actividad física y yo siempre he sido muy físico y no me permitían hacer absolutamente nada o sea, en algún momento me dijeron no puedes ni correr y a mí eso me, me, me bajoneaba muchísimo yo estuve practicando practicando practicando hasta que por supuesto hice, hice callos este me caí muchas veces pero afortunadamente yo decía, si me caigo no me va a pasar nada. Y no, no me pasaba nada, me raspaba nada más. Lo practiqué, lo practiqué hasta que ya estaba seguro que lo iba a pasar. Y ya fue cuando te, te dije, mira, ya lo logré. Pero también un poco cuando ya tenía el, el, la fuerza y el tratamiento, que mis huesos ya estaban un poco más fuertes, que mi vaso y mi hígado ya no, ya no estaban tan abultados, ya no estaban tan llenos de, de, de grasa. Ahí fue cuando realmente lo pude pasar. Y fue gracias al tratamiento. Si no, pues nunca lo hubiera podido pasar. Yo no tengo ningún recuerdo en el que yo te eh, observe en mi memoria como alguien que estuviera estático. Siempre te veía trepando, subiendo, bajando, brincando, etcétera. Eh, lo que hace cualquier niño, nada más que tú, en la condición en la que te encontrabas, siempre me parecía que era riesgoso. Pero yo nunca te vi en lo físico como un niño con limitaciones, siempre siempre estabas buscando algo que hacer. De hecho, eh, a la fecha eres un muchacho muy físico, o sea, tienes mucha fuerza, eh, eres diferente a muchos lisosomales. Esto que tiene que ver con eh, tu actividad física cuando eras niño y luego ahora con tu actividad que es eh, enormemente energética hacia lo hacia lo motriz, tiene que ver con sentirte o querer sentirte como no diferente, sino yo puedo hacerlo y eh, estoy de acuerdo, no soy igual, pero puedo hacerlo tan igual o mejor que todos los que están bien. Exactamente, siempre ha sido y siempre fue un reto personal para mí, el que me dijeran, no puedes, algo físicamente, decir, sí, por supuesto que sí puedo. Actualmente eh, practico jiu-jitsu, eh, voy a competencias de crossfit, hago crossfit, eh, voy al gimnasio. Te avientas del boño, te vas al avión, te avientas en paracaídas, subes, Exacto. Vas, regresas. Exacto, cualquier cosa, cualquier actividad física que sea intensa con adrenalina, ahí estoy parado. Hay una parte de la historia de todos los enfermos con este tipo de padecimientos que nos habla de las... Eh, cumbres de felicidad por razones varias y los eh, espacios depresivos que terminan por afectar casi siempre a este grupo de enfermos en el mundo. Ya nos expresaste que en algún punto tú tenías bajones depresivos. Mm -hmm. eh, actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, uno de los dos testimonios más importantes de recuperación a nivel mundial documentada. El otro caso es tu hermana. Sí. Hay una gran cantidad de imágenes de ustedes que reflejan el eh, avance que a partir del tratamiento han tenido tú y tu hermana. Eh, y que muestran de manera muy evidente cómo cuando alguien tiene lo que requiere porque en su cuerpo hace falta o tienen muy poco de eso, la vida cambia. ¿Este escenario de la depresión y las subidas de ánimo ha sido constante en ti o no lo ha sido? He tenido puntos altos, puntos bajos. No podría decir que son súper constantes, son a, a momentos, pero definitivamente se daban más cuando no teníamos el, el tratamiento, porque pensaba, otra vez repito, que íbamos a morir. Ok. Tú tienes como tarea histórica el trabajo de ser el difusor, el hombre que desde la Federación, el niño hombre que desde la Federación es el vocero oficial. Has estado en diferentes latitudes y conoces a muchos otros, a quienes tú llamas hermanos, con este mismo padecimiento. ¿Cómo marca tu vida? el conocer a estas personas, integrarte a su universo y estar con ellos, ellos observándote como una persona diferente a ellos y también como una persona que es un ejemplo por las condiciones que tú guardas a favor de lo que es impresionante porque primero no pareces un enfermo y luego segundo pareces más un, un, un pesista, pareces más un, un hombre que se dedica eh, eh, evidentemente a cosas muy rudas en la vida. ¿Cómo se da esta eh, correlación, interrelación con tus hermanos de otras partes del mundo eh, observándote a ti y percibiendo tú cómo te perciben ellos? Eh, pues es, fue muy bonito el haber conocido a, a mis hermanos de, de toda Europa, de parte de América Latina, de Asia, algunos también. Porque te das cuenta que eso mismo que tú estás viviendo, ellos mismos también lo pasan. En mi, en mi particular caso, un poco lo podía entender con Paulina. Es raro que en la enfermedad de Gaucher se den dos casos. Pero bueno, mi hermana y yo tuvimos la fortuna de, de estar los dos juntos en la enfermedad y eso nos permitía acompañarnos tanto en el hospital como en los momentos buenos y malos. Pero no lo entendía... Como, como con un hombre. Entonces, cuando conocí a, mí, a, a varios hermanos, hombres, Gaucher, lo pude entender de manera distinta. Y además soy un raro entre los raros porque eh, uno de los síntomas principales del Gaucher es que tienes fatiga crónica y yo no, nunca he tenido fatiga crónica, afortunadamente. Según yo, según lo que yo entiendo, nunca he tenido fatiga crónica porque puedo desarrollar todos estos tipos de ejercicios que, que bien mencionas. Y ellos no, ellos pueden caminar tres, cuatro cuadras y ya comiencen a fatigarse un poquito. Entonces, quiero, quiero e intentado ser un ejemplo, no solamente para ellos, sino también para mis hermanos goxé mexicanos eh, de habla hispana también, latinos, que vean qué es lo que puede hacer eh, un paciente goxé con un tratamiento a tiempo. Si tomamos en cuenta que a mí el tratamiento me llegó a los siete años y medio y a mi hermana a los once y estábamos a punto de morir, ¿qué es lo que puede hacer un tratamiento con un recién nacido, no puede tener una calidad de vida extraordinaria y puede no pasar ese, ese proceso tan difícil que tuve de ver a mi hermana vomitar sangre, de creer que iba a morir de suponer que iba a morir eso se podría evitar tu hermana bueno, y tú son en México los primeros pacientes que fueron nacionalmente conocidos como el uno y dos en ser tratados con este tipo de padecimientos bajo un Específico medicamento que obligamos al gobierno de la República a traer a México para que se les pudiera infundir a ustedes. Uh -huh. tu, tu papel, porque hay que decirlo, como ejemplo de lo que sí se puede hacer. ¿Qué representa para ti? ¿Qué representa para ti ser un icono? ¿Qué representa para ti ser el arquetipo de lo que se debe hacer con los pacientes en México? ¿Qué representa? pues es una carga importante de responsabilidad para estar bien para todos mis hermanos, tanto los gaucher internacionales como los nacionales, que vean qué es lo que se puede hacer, hasta dónde se puede alcanzar, que vean que el tratamiento a tiempo es una maravilla, es realmente un cambio drástico en tu vida y es la diferencia de vida y muerte. ¿Te pesa el ser un ejemplo nacional? que no solo demuestra las bondades de una medicación a tiempo, sino también que, que como mexicano tienes el derecho porque conoces la facultad que te asiste al ser el ciudadano de este país que guarda para ti obligaciones como tus derechos o que guarda para ti derechos como tus obligaciones para ellos? ¿Qué, qué? No, no, me, no, no me pesa. Me gusta, me gusta formar parte de, de ello. Me gusta también decir las cosas buenas que se que se han hecho en, en todos estos años, hablando especialmente de, de mi hospital, que es el, el iste. Hay muchas cosas buenas que se han hecho, que se hacen, y mi hermana y yo somos un gran ejemplo de ello. Cuando tú ibas avanzando en edad, había una percepción de que cada vez que mejorabas, porque eso era notorio, tu mamá y yo teníamos una sensación increíblemente poderosa, gustosa de ver lo que estaba sucediendo. ¿Tú te percatabas del de gusto que nosotros experimentábamos, la felicidad que experimentábamos cuando notábamos en ustedes dos cambios rotundos hacia la mejoría? Sí, sí y no. Sí, porque se veían más tranquilos, sí, porque ya no había la presión, sí, porque ya, el, ya no rondaba el tema muerte, me dio un poco a, a secreto, como se ven muy mal, están muy mal, van a morir, va a morir Paulina. Y no porque había muchas cosas que hacer, entonces tampoco podíamos eh, estar tan metidos en eso. Sí y no, te podría decirte un punto medio. Entiendo. Hoy que eres ya un joven adulto, ¿cuál entenderías tú que es la tarea más importante que tienes que desarrollar en torno al ejercicio que permanentemente desarrollas para auxiliar, orientar y apoyar a otras personas que viven con enfermedades raras como tú? ¿Qué es lo que piensas? Pues es muy importante. La gente se siente sola, desprotegida en un abismo de obscuridad y no saben cuando les llegan a diagnosticar a uno de sus hijos, hijas, familiares que tienen una enfermedad rara, desafortunadamente no saben a dónde dirigirse, por eso la, la importancia de la federación, por eso la importancia del programa acceso Salud, que como bien dices, informa acerca de toda la, la, la, la información que haya específica de la enfermedad, orienta para que sepan debido, eh, según la derecho que que tengan hacia dónde es que se deben dirigir, cómo lo deben hacer y la ayuda psicológica que es muy importante porque es algo que, por ejemplo, nosotros no tuvimos y que lo tuvimos que ir sacando poco a poco. Tú y mi mamá eh, desafortunadamente tuvieron que separarse. Eh, a mi hermana, a mi otra hermana, pues fue dejada un poco de lado por el tema que nosotros estábamos tan enfermos y que teníamos que estar o tenían que estar ustedes con nosotros en el hospital. Eh, es algo que es muy importante para todas las personas que no estén solas, que sepan que no están solas. Esa ayuda psicológica es, me parece que es muy importante. ¿Cuál es tu opinión acerca de la condición que guarda actualmente el sistema de salud mexicano y la atención que dispensan a favor de las personas con derecho a audiencia en las instituciones que los atienden ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que hay muchas cosas buenas que se hacen, pero no son suficientes. Yo creo que todavía hay muchos pacientes que siguen esperando sus tratamientos. Entendemos que estamos saliendo supuestamente ya de una pandemia y muchos pacientes se han quedado sin sus citas, sin sus tratamientos, que es todavía más, lo más este, preocupante. Queremos que se restablezcan todos esos tratamientos porque todos los mexicanos tenemos derecho a la salud, como ya bien lo dijiste. Hay cosas muy buenas, hay cosas que se tienen que... que que recuperar, y no podemos dar un paso atrás. Cuando algún enfermo con sus padecimientos, no solo mal, sino cualquier otro que tenga que ver dentro del rubro de las enfermedades sí. raras, se acerca a ti, ¿qué es lo primero que entiendes que debes de acercar a él? ¿Qué es lo primero que entiendes que debes de poner a su disposición? Para empezar, eh, darle calma, hacer una contención, que sepan que no están solos, que sepan que hay atrás de ellos todo un grupo de profesionales que los van a apoyar, que los van a dirigir a sus tratamientos específicos si es que existe y si no a los cuidados paliativos. Creo que eso es lo principal. Y después ya comenzar a buscar el tratamiento adecuado. He escuchado a lo largo de todos estos años a muchos jóvenes hablando de ti. Dicen, no, es que yo quiero estar como Toto. Sobre todo los varones, por supuesto. ¿Eh? ¿Has tenido algún día una conversación con algún enfermito que no sea de tu edad, sino más pequeño, que te diga, ¿cómo, cómo le puedo hacer para estar como tú? ¿O nunca te han hecho ese comentario? Sí me lo han hecho, pero más, un poco son más los, los papás. Y como me ven los niños grande eh, con mis tatuajes o haciendo ejercicio, un poco como que los... Los espanta un poco. si sí quieren acercarse, pero lo hacen a través de los papás. Y ya que agarran confianza, eh, pues, quiero, quiero pensar que me ven como un modelo a, a seguir. Y entonces, pues, yo tengo que ser la mejor persona para ellos. Tú eres la mejor persona para ellos y para nosotros y para muchos. Eres un joven hombre que no solo... No solo tiene una característica que es fundamental en estos temas y que tiene que ver con la estructura de pensamiento que tú tienes. Eres alguien que escucha, eres alguien que, que piensa de manera pausada y lógica. No eres un joven de eh, momentos verdaderamente intensos. Todo lo equilibras y haces lo propio y lo haces muy bien. Eh, recuerdo una expresión que ocupaste conmigo. Yo no soy como tu papá. Yo tengo mi propia manera y mi propio temperamento, pero créeme, hago las cosas hasta el final para que queden perfectamente construidas y nunca doy un paso atrás. ¿Así te visualizas? Sí, exactamente. Eh, tomando las mejores decisiones, pero, pero con lógica, pensando con la cabeza fría. Eh, y esperando que pase lo mejor siempre. ¿Sirvió a lo largo de tu vida el temperamento caliente de tu papá y la forma amorosa de tu madre? O sea, dos condiciones que finalmente se amalgamaron y sirvieron, una para contener y el otro para buscar, buscar, buscar, buscar, buscar. ¿Eso sirvió? Sí, porque tomo lo mejor de, de, de los dos. Eh, hay cosas muy buenas. A veces, a veces tú no me has visto, pero a veces también puedo llegar a ser muy temperamental con, con, con los temas que me apasionan. Eh, específicamente con esto también lo he llegado a hacer. Ahora que estuvimos en el Senado, tuve que ser muy enfático y muy energético con este tema para que nos tuvieran y, ponieran, y, y que nos pusieran atención. Eh, y también sé cuándo ser calmado y ser más lógico con todo el tema. Entonces, creo que. De los dos a que lo mejor e intento desarrollarlo de la mejor manera. Tienes razón, mi comentario eh, no terminó por ser absolutamente claro. Yo conozco de ti, por tu hermana, por tu madre y por personas que están cercanas a ti, por amigos, compañeras de vida tuyas, que eres temperamental en algún punto. Y eso, como dicen los cercanos a mí, pues evidentemente es hijo de tigre, es pintito y su temperamento, que no en los momentos que tú, pero él tiene sus momentos temperamentales que lo hacen un enérgico joven hombre que estamos seguros va a alcanzar lo que se proponga. Y eso siempre lo he entendido así porque, porque tú tienes un hándicap a tu favor. Sabes lo que es el esfuerzo, sabes lo que es la lucha, estás preparado para el más intenso, pero el más intenso esfuerzo porque a eso es a lo que te has dedicado toda la vida, a ser esforzado en tus temas. ¿Estás hijo? Así es, así es, siempre, eso me lo enseñaste tú mucho, te decía el otro día, que tú eres un gran papá y que siempre me has enseñado a hacer y a echar mucho para adelante y no rendirme nunca. Me da mucho gusto eso. A la hora que estemos poniendo a consideración de la gente que te va a escuchar y ver en, este, en esta charla, en este espacio de charla, vamos a referir junto con las imágenes y el sonido, una, eh, una catarata de imágenes que me harán muy visible lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando, como, como tú te has convertido en un dinamo muy físico, eh, en un joven que no parece un enfermo, en un joven que estoy seguro para algunos otros será una inspiración, porque te mueves en el universo en el que tú vives de manera muy intensa en lo físico. Eres, como tú señalaste, un deportista del CrossFit, del jiu-jitsu, de paracaídas, del bungee, de la montaña, de la chingada, haces de todo, y siempre he pensado, y siempre he pensado, pero también me lo reafirmó Paulina y tu hermana Rina, es que Toto no se entiende como un enfermo, papá, Toto se entiende como alguien absolutamente normal, y créeme, me dijo Paulina, él quisiera olvidarse de la enfermedad. Él siempre está en su tema. ¿Sí, Toto? No, no. Yo creo que mi enfermedad me ha dejado muchísimas extraordinarias experiencias, eh, así como, como otras muy malas, pero que creo que todos tenemos que vivirlas en algún momento de nuestra vida. Eh, no, pero no. Yo amo definitivamente. Uno, de, tengo un par de tatuajes por mi enfermedad, entonces no, no me identifico como que no estoy enfermo. 100% identifico que estoy enfermo, siempre lo he valorado, siempre lo he amado porque eso me ha permitido tener trabajo, me ha permitido tener eh, eh, muchos más hermanos en, en la vida, de enfermedad, apoyar a muchas personas, comprender de otra manera a otras personas, y más bien soy muy motriz, entonces eh, eso me ayuda un poco como para olvidarme de, pero pero por esos cinco minutos me olvido y digo, yo estoy este, haciendo esto y esto lo tengo que hacer al 100 pero no, nunca he dejado de lado mi enfermedad. Siempre sé que es, mi, es y será mi eterna acompañante. Yo estoy seguro que la gente que nos ve y escucha va a entenderme, sobre todo va a entender el siguiente comentario. Yo soy uno de los hombres más afortunados que hay en este planeta. Tengo hijos extraordinarios. Tú eres no solo mi parte de mi corazón, eres es mi brazo derecho. Eres eh, en quien confío plenamente. Hay, hay, hay, hay tres personas en las que confío plenamente. En tu hermana, en mi mujer y en ti. Y tú eres un motor en mi vida porque si lo puedo hacer Toto, lo puedo hacer yo. Si Toto pudo, yo puedo eres una inspiración para mí. Uno de los momentos más importantes en mi vida fue tu nacimiento. Una de las circunstancias más gustosas de mi vida es verte todos los días que puedo verte y observar cómo tu crecimiento no solamente es en lo físico, sino también en lo mental, en lo espiritual. Y yo estoy verdaderamente contento de ser un padre a quien tú hayas escogido como, como parte de tu familia. Eso eso para mí es maravilloso. Sé que la gente que me está escuchando lo va a entender. Esto no tiene que ver con nepotismo ni, ni tampoco con una condición que no sea la lógica del de amor que puede tener un padre por un hijo. Yo te quiero decir que te amo hasta el infinito y más allá. Te admiro más allá de lo que acabo de decir y te reconozco mucho más allá del más allá del más allá. todo muchas gracias por regalarnos este espacio. Sé que tienes cosas más que hacer, pero era importante que los que nos conocen sepan que no solamente somos David Peña y David Peña los que trabajan para Piden Deseo, la Remexer, etcétera, sino que somos el papá más orgulloso de mi hijo y el muchacho más valiente que puedo yo conocer. Muchas gracias, Todo. Gracias, Pa, muchas gracias. Eh, voy a adicionar a tu entrevista una suerte de imágenes que. Serán una muy importante fórmula de testimonio de que eh, Toto es absolutamente contundente y es, sin lugar a duda, un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer cuando tienes la atención que requieres, la medicación que necesitas y el cariño que te arropa. Muchas gracias, Toto. Gracias, Tipa. En cinco segundos, y para ti no es molestia, Toto, suspendo esta grabación y. Te pido que no te apartes de el tema. 5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias. Tonto.